Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería Industrial.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 La asignatura contiene planteamiento del problema de la investigación, marco teórico, desarrollo de la metodología y presentación del diagnóstico y resultados, propuesta o implementación de mejora, sustentación del informe final del trabajo de investigación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el trabajo de investigación aprobado en Taller de Investigación 1 como requisito para la obtención del grado de bachiller,